Me miedo que alguna de mis amigas me quite mi esposo. Hola, hola, amores. Bienvenidos a un nuevo video a mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Y bueno, bienvenidos a todas esas personas que están llegando a esta familia. Mis love lovers, que los amo con todo mi corazón. Oigan, hoy voy a hacer un... Ah, Laura, porque bueno, me han preguntado muchas cosas últimamente y decidí hacer un Ask Laura a través de mis stories por Instagram y bueno, recibí muchas... Uy, qué pena todo el ruido que está haciendo alrededor de mi casa. Por eso decidí hacerlo y bueno, hay preguntas muy buenas, ya las vi todas y me parecieron muy buenas, me parecen muy chéveres, entonces quiero contestarlas aquí en vivo y en directo con ustedes. Y bueno, antes de empezar este video, quería contarles que hoy todo este maquillaje es de Paula by Pau Tips. Oigan, amé las sombras, las amé. Bueno, pequeño paréntesis, porque sé que me van a preguntar que, que cómo me maquillé y todo eso. Pero bueno, ya, empecemos. ¡Empecemos! Oigan, qué buena pregunta. ¿Cómo me sentí trabajando con Luis Fonsi? Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no vas... Bueno, la verdad es que fue una experiencia única en la vida. Eh, Luis Fonsi, aparte de ser un artista muy talentoso, es un gran ser humano, tiene grandes valores, tiene muy buena vibra, muy buena onda. Eh, la verdad, pasé feliz. Al principio estaba yo un poquito nerviosa porque no tenía ni idea este ser humano cómo iba a ser, pues un hombre tan exitoso y tan grande en Latinoamérica. Yo dije, bueno, pues no sé, debe ser un poco, no sé, de un poco creído, pero para nada, oigan. Qué hombre tan bacán, bacán. Esa es la pregunta, esa es la, esa es la palabra, un bacán. Me sentí feliz, el video salió fantástico, eh, lo pueden ver aquí abajo, voy a dejar acá el link para que lo vean, lo vean, lo vean. Y ¿dónde lo grabamos? Lo grabamos en la ciudad de Medellín, una de mis ciudades favoritas de Colombia. ¿Qué por qué no fui capaz de darle un beso a Fonsi en el video? Oigan, pues, ¿cómo les digo? Porque no estaba en el libreto, la verdad, no estaba en el libreto el beso con Fonsi. Bueno, él es un hombre casado, yo soy una mujer casada y como que pues, tampoco se iban a dar las cosas como para un beso, no sé. Y yo no soy tan buena actriz, yo creo que me hubiera cagado de la risa en la mitad del beso. No sé, no, no sé, no sé, digo, pero yo sé que a ustedes les hubiera gustado, pero no. ¿Cuál es mi destino favorito? Yo creo que ustedes ya lo, ya lo han oído antes, pero mi destino favorito en el mundo mundial es Santorini, donde Álvaro me en matrimonio, es un lugar mágico por su arquitectura, por su cultura, por su comida, por las personas. Eh, la verdad yo nunca había visto un lugar igual si ustedes quieren viajar en pareja, por favor, vayan a Grecia, vayan a Santorini, a mí con los Atenas, es el viaje más increíble del mundo. ¡Oh, qué idiomas hablo! Bueno, eh, yo estudié en el colegio alemán andino, entonces, sea alemán, voy a ser súper honesta, se me ha ido un poco el alemán por, porque no lo practico todo el tiempo, por ahí lo practico de vez en cuando, eh, español <risa> e inglés. Hace, bueno, cuando era muy chiquita, como a mis 13 años, eh, a mi papá lo trasladaron por trabajo a Estados Unidos, y me fui a Estados Unidos y aprendí muy bien inglés, entonces sé tres idiomas. En mi cédula dice que 1.77. Eh, y sí, creo que 1.77, aunque a veces me mido y mido 1.78. ¿Pienso tener hijos? Claro que quiero tener hijos, sino que este no es el momento indicado para yo tener hijos. Me parecería un poquito irresponsable por todo lo que estoy viajando y todo lo que estoy trabajando porque no le ponía tantas bolas a mi bebé. Y la verdad es que yo quiero tener todo el tiempo disponible para mi bebé porque nada más feo que uno ver como a sus hijos siempre como con la nana, con una niñera. Eso no es lo que yo quiero en mi vida. Entonces voy a esperar al tiempo correcto para tener ya mis, yo quiero dos hijos. No tengo ni idea cómo los vamos a poner pero quiero dos hijos hermosos, quiero una niña, quiero un niño, que tengamos la parejita. Yo sé que no y no que sé, tengan, pero más adelante, yo, yo digo que sé. por ahí en unos dos, tres años, por ahí, máximo. <risa> qué buena pregunta. ¿Cómo hago para no subir de peso cuando viajo? Eso me lo han preguntado mucho y la verdad, yo también me lo pregunto porque trago como un cerdo cada vez que viajo, pero saben que es muy importante tratar de hacer ejercicio a todos los lugares que llegues. A mí me encanta trotar, entonces, no sé, llegué a, digamos, eh, no sé, a Madrid. Llegué a Madrid y todas las mañanas, 7 de la mañana, voy, corro, hago 5 kilómetros, hago 6 kilómetros y ya con eso empieza el día y puedo comer. Trato de no comer dulce, por ejemplo, pero sí me como una harinita, me como una buena proteína, me como unas buenas verduras, como que trato también de cuidarme con la comida, pero pues no. Tampoco soy muy estricta, pero sí hago ejercicio, oigan, sirve mucho hacer ejercicio si te vas de viaje. <risa> que si me da miedo que alguna de mis amigas me quite mi esposo, oigan, no, pues no serían mis amigas, como así, yo confío en cada una de ellas y creo que ninguna me haría como esa cagada. Sería terrible, ¿les ha pasado? ¡Qué horror! No, no tengo miedo porque si no, no serían amigos. Eh, para tener tiempo, para todo lo que me gusta hacer, yo creo que es muy importante organizarse. Yo tengo una agenda así grandota donde voy anotando cada cosa que quiero hacer durante el día, entonces pongo la tarea y lo escribo, lo anoto, digamos, yo sé que muchas personas tienen como de agenda el celular, pero a mí no me sirve, entonces para organizarme tengo una agenda súper linda donde escribo todo, organizo, oigan y logro hacer todo, es orden, simplemente es orden. Ay, la paleta de sombras de Pau, me encantó, como les estaba diciendo al principio del video, este maquillaje todo fue con eh, make-up de Pau. Me pareció súper emprendedor que ella haya sacado su línea de maquillaje y qué chévere que entre todos nos podamos apoyar. Por eso... ¿Para cuándo otro cover? Ay, no sé, ¿cuándo hacemos un cover? porque no me escriben aquí abajo qué canción les gustaría que cantáramos? Y si les gustaría que hiciera como colaboración con alguien para el cover. Y nos inventamos un video chévere llorando. con una producción súper. Y hacemos esa canción, ¿les parece? Escríbanme aquí. Oigan, la voz, Kids, empieza en febrero. Ya, ya estamos grabando, estamos súper juiciosos. Hoy tuve el día libre, por eso decidí hacer este Ask Laura. Eh, porque estamos grabando todos los días. He viajado por toda Colombia dándole la noticia especial a los niños que pasaron. Pero, oigan, ya estamos en febrero al aire. Espero que lo vean, que... Le, les guste, lo disfruten, porque vamos con toda. ¿Qué es lo que más amo mi trabajo? Mm. La verdad, yo creo que lo que más me llena es poder como dar un mensaje positivo y enseñar algo bueno para que les sirva a ustedes. Si ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Como pues yo aportarles algo en sus días, y no simplemente como llamar la atención, porque si no, o sea, dar y sembrar un granito de arena en sus corazones, eso es lo que más me llena a mí en este mundo. Eh, ayudar a que ustedes cumplan sus sueños también me nutre muchísimo, entonces yo creo que eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Mi comida favorita, ustedes lo saben, pollo. Amo el pollo. Vieron en la entrevista de Juan Piz González cómo me paragué todo ese pollo, oigan, lo disfruté tanto. Eso o el sushi, yo sé, es muy, es muy raro como la, la, lo diferente que son, pero me gustan los dos mucho, pero más el pollo ¿Qué máscara utilizo? Ahorita estoy utilizando una máscara espectacular de Benefit, me encanta. Miren, esta es la máscara que estoy utilizando, es de Benefit, se llama The Real. La amo, yo soy obsesionada con las pestañas, entonces cuando me la echo me he hecho y me he hecho y me he hecho y me he Hasta que sean así Pero la verdad es que en otro video Les conté de un serum que estoy, que estoy utilizando para que me crezcan las pestañas Ha sido fantástico Es uno que se llama Bouty Be Be No sé, tienen que buscar uno de mis videos De Youtube, que yo hablo de ese serum Es espectacular para que te crezcan Y bueno, esta es mi pestañina del momento Cuando hago un video de retos en Youtube ¿Saben qué? Próximamente va a haber otra temporada con Sin Control y yo creo que ahí es cuando más retos voy a hacer con ellos. ¿Les parece chévere? Bueno, bellezas, mis love lovers, espero que les haya gustado este video. Eh, me gusta poder contestar todas sus preguntas y si quieren volvemos a hacer otro. Simplemente es que me cuenten aquí abajo si les gustaría que hagamos un Ask Laura 2 y lo hacemos. Por ahora nada, despedirme con mucho amor, con mucho agradecimiento, porque bueno, eh, como siempre la familia va creciendo. Eh, espero que no se pierdan la voz, Kids, va a estar fantástico que se vean el video de Sola, de Luis Fonsi, que está divino. Acuérdense que hay versión en inglés y en español, los dos hermosos. Y nada, los quiero con todo mi corazón, suscríbanse ya mismo a mi canal. Los adoro con todo mi corazón.